causa público bada, andago ha uh -huh. da causa tu Al final el régimen penitenciario es un régimen duro en primer lugar tengo que decir que todas las personas presas eh, tienen, mantienen todos los derechos a una asistencia sanitaria de calidad porque el objetivo de la cárcel es el castigo importante a da ingurua. tengo ...datos estadísticos de personas que, que han fallecido pues, por demorio pulmonar en la cárcel. La ¿no? legislación es clara, se puede aplicar eh, a toda persona que esté gravemente enferma. No tienes que estar terminal para, que se te pueda, para poder beneficiar de, de este artículo. ¿eh? La posibilidad de desarrollar o de incrementar los trastornos es mayor. Cuando el feeling médico-paciente no es bueno, eh, eso vamos, me parece una cosa negativa. Veste ¿Ve personal a el diabetes Batian, el diabetetan, diagnostica tu coluquena, preso dauden perchona vequín, diagnosticó asjo luzazenda. La cercanía con su entorno es súper importante, la cercanía con los familiares, con sus amigos. Es conveniente en muchos casos contar con la ayuda de alguien cercano, eh, generalmente suele ser un familiar que hace decoterapeuta. Sanz, el suena, legué have control. I want a perfect garden. Boleko onda o la olako olako bai